Hola a todos y a todas, en esta ocasión voy a intentar ayudaros a resolver un ejercicio muy sencillo que es para calcular la zona de almacenaje que necesitamos en un almacén, dado un supuesto práctico un supuesto ejercicio, ¿de acuerdo? El ejercicio lo tenéis ubicado aquí, el aprendizaje 2, aquí aparece mi nombre, y corresponde al último ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, lo hemos ubicado aquí. Bien, bueno pues copiamos este ejercicio, Ya lo tengo ya copiado de antemano aquí y vamos a intentar resolver el ejercicio a través de Whiteboard la aplicación que tenemos en Office 365, ¿de acuerdo? Eh, nos dice que el hipermercado del sur quiere instalar en sus almacenes estanterías convencionales de 30 metros de largo por 1,5 de ancho Cada estantería tiene capacidad para 120 paletas y se colocan de dos en dos dejando entre ellas un pasillo de dos metros para los medios de manipulación Esta zona del almacén ubicará los artículos que aparecen en la siguiente tabla. ¿De acuerdo? Eh, nos dice que, según nuestros datos, tenemos que calcular el espacio que se necesita para la zona de almacenaje. Lo primero que vamos a hacer es calcular eh, las cantidades necesarias que necesitamos. ¿De acuerdo? Para ello voy a... A ver aquí. Voy a escribir esto. Voy a escribir el primer paso que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Aquí. Ponemos... Eh, Estanterías necesarias. A ver si me deja slip Estanterías neces necesarias. ¿De acuerdo? Voy a bajar esto un poquito. Y aquí, aquí. Estanterías necesarias. Aquí. ¿Cuántas estanterías necesitaríamos? Si seguimos eh, el ejercicio. Vamos a poner esto aquí, pero no este. Nos dice, a ver un vamos a hacer más pequeñito esto para que se vea. O aquí, ahora lo más pequeño aquí. Y esto vamos a bajarlo aquí. Ahora se ve. ¿Cuáles son los datos que necesitamos para calcular las tonterías necesarias? Pues los datos que necesitamos los tenemos ubicados aquí. Nos dice que tenemos... Eh, de 117 paletas, aquí 117, y que nos dice que cada estantería puede albergar 120 paletas. Por tanto, simplemente tenemos que dividir el número de, de paletas que, que tenemos en el almacenaje por el dividida entre las paletas que caben en cada estantería, en este caso serían 120. Venga, pues vamos aquí, vamos a escribir el primer dato que necesitamos. Sería 617, 617 partido de 320 Esto nos da igual a 5,14. Como es obvio, 5,14, pues redondeamos a 6 estanterías. No, no tenemos 5,14, 6 estanterías. Lo que vamos a hacer ahora es eh, vamos a intentar calcular la ubicación que tendrían estas estanterías, ¿de acuerdo? Eh, como tenemos eh, un resultado par de estanterías, lo que vamos a hacer es colocar eh, dos estanterías sobre los extremos que vayan solas eh, y así eh, nos ahorramos un, un pasillo. Bueno, el primer, ¿vale? Venga, voy a intentar hacer un dibujito aquí para que se vea la posible ubicación de las estanterías lo primero vamos a hacer esto Aquí para atrás bueno, continúo eh, voy a intentar eh, dibujar como quede la disposición de estas estanterías ¿vale? voy a mover la pizarrita y voy a insertar las formas las posibles estanterías que vamos a tener en nuestro almacén dibujaríamos una estantería aquí, que iría sola luego otra estantería, a ver, que la pongo aquí más pequeñita Uy. a ver si se hace más pequeña aquí, aquí. bueno, pues la dejamos así esta estantería, que iría sola lo que vamos a hacer es esta tontería, vamos a copiarla. Esta tontería, vamos a copiarla. Bueno, pues voy a hacerlo... Un poco. Bueno, perdón, he cortado un poquito la grabación porque quería dibujar la, la disposición de las tonterías dentro del almacén soltar un poquito, lo que se trata es de intentar ahorrar tiempo con este vídeo, ¿vale? Entonces, he hecho esta disposición. Porque he hecho esta... Bueno, perdonad por la interrupción, pero... Debido a que se tarda bastante en dibujar y en escribir, o por lo menos a mí me cuesta bastante escribir en whiteboard, el vídeo se extiende demasiado, entonces lo resuelto tranquilamente y ahora doy la explicación, ¿de acuerdo? Eh, si no me equivoco, lo primero que, que estábamos haciendo, perdona un momentito que quite esto de aquí, todo esto, que lo quito aquí, señal, puntero. aquí, correcto. Lo primero que estábamos haciendo, o lo primero que quería explicar, es eh, las estanterías que son necesarias. Entonces tenemos 617 paletas, que lo tenemos aquí, y nos dicen que en cada estantería caben 120 paletas. El cálculo es muy sencillo. 617 y entre 120 nos da un total de 514, total 6 estanterías. Hasta ahí, eh, continuación de lo que estaba explicando antes. Ahora, ¿qué es lo que vamos, ¿cómo vamos a calcular la disposición de las estanterías? Como tenemos seis estanterías y queremos ahorrar espacio, lo que vamos a hacer es, es poner una estantería, esta estantería y esta estantería, vamos a colocar en el borde eh, o adosadas a la pared del almacén. ¿Vale? Con eso, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es ahorrar un pasillo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular la superficie, la superficie necesaria. Para calcular la superficie necesaria, tenemos 6 estanterías, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y la que tenemos aquí, y lo que vamos a hacer es multiplicar 1,5, que es lo que miden de ancho, por los 30 metros de longitud, para calcular la superficie mínima que necesitamos. Eso nos da un total de 270 metros. A ver que se me ha saltado esto, borro esto de aquí. Luego, pasillos. Ya he dicho que hemos ahorrado aquí un pasillo, solo tenemos tres pasillos. Tres pasillos por un mínimo de dos metros que nos dice el ejercicio, por los 30 metros que nos hacen falta. Total, 180. Sumamos... La superficie necesaria que necesitamos para las estanterías más la superficie necesaria que necesitamos para los pasillos nos da un total de 450 metros. ¿De acuerdo? Voy a administrar esto que no se vea. Eh, ¿Por qué hemos eh, o, o he planteado esta solución? Porque si colocamos las dos estanterías en los dos extremos por sí solas eh, y no las ponemos todas juntas, nos ahorramos un pasillo, eso por un lado. Se trata de poder hacer a todas las estanterías, ¿vale? Colocándolas aquí, por ejemplo, eh, por el primer pasillo podemos acceder, por este pasillo podemos hacer a estanterías 1 y 2, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es un ejercicio muy sencillo de cálculo de superficie, de almacenamiento, y eh, veréis luego en el en la aula virtual, veréis otra actividad subida un poco más compleja. ¿De acuerdo? Venga, un saludo y hasta luego.